tiempo que yo quiero hacer un viral que a ustedes los pueda despaciar. Somos chocolate cake, hacemos videos y quiero quiero quiero hacer un video que sea que sea que sea un viral. Quiero por alguna vez en la vida sacar un video que te que te pongan endorfinas Y que luego Y que luego yo pueda subir a YouTube Y tener un botón de oro Un botón de oro como los que tienes tú Bueno, tú no los tienes Bueno, porque porque tú no eres el que hace el viral Pero, pero yo Yo estoy tratando de imitar a la gente española Que hace videos Cantando en Con acordes muy simples Y que, y que finalmente los hace viral Los hace viral Y a veces, muchas veces no, no, no, no, no rima Lo que vaya a decir Ni está dentro del tiempo de la canción Pero... Quiero que vosotros, que vosotros mires para arriba Mires para arriba y digan, y digan chocolate que es mirar. Quiero, quiero, quiero Quiero, hacer un viral, sí Quiero, coño, quiero hacer un viral Quiero, quiero Quiero que me paguéis, quiero que, quiero que saquen la cuenta de sus padres Y, y me paguéis Y quiero, quiero ganar dinero Puto coño, quiero ganar dinero Tu sabes? Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Quiero hacer un viral, un viral, un viral, un viral, un viral, un viral, un viral, un viral. Quiero hacer un viral. Quiero hacer un viral. Un viral. Es que.